Así despedimos Barcelona para ir a Marruecos. Aquí en ese momento íbamos a dirección al aeropuerto para poder coger el avión. Ahora estoy esperando en el aeropuerto. Ahora estamos esperando en una cola larga para el check-in. Esta era la gran cola que estamos esperando. Hemos cogido las tarjetas de embarque y ahora nos vamos ya para la puerta a ir al avión. Acabamos de pasar los controles, claramente no podía grabar dentro y entonces ahora ya vamos para la puerta. Ese era el avión que nos esperaba, el Royal Air Maroc. Ahí está el avión para montar. Ahora nos encontramos en el avión, falta poco y nos vamos para el cielo. Os dejo con el despegue del avión. Casi llegaba a en al aeropuerto de Nador y me está doliendo los ojos que una vez mi pancho. No sé, no sé qué me ha pasado, me está doliendo. Hemos llegado al nado. Hace un calor, eso es verdad. Hace un calor. Tuvimos que pasar los controles y coger nuestro equipaje.